En esta clase vamos a abordar la problemática de la preimpresión digital con sistemas NIP. NIP es la sigla de impresión de no impacto. Los sistemas de impresión digital se pueden clasificar en dos grandes categorías. Los DI o de imagen directa, que son los que emplean los equipos que generan planchas de impresión para la impresión. En cambio, los NIP son aquellos en los que no va a haber contacto directo entre el cabezal de impresión y el soporte. Los equipos de imagen directa, como dijimos, son los que generan sus propias planchas de aluminio o poliéster que se llaman masters. Eh, esas planchas van a ser las que realizan la transferencia de la imagen por contacto con el soporte, por eso son de imagen directa, hay un contacto entre la plancha y el soporte de impresión, y entonces, por eso, son aptos para tiradas grandes, porque es necesario amortizar el costo de estas planchas de impresión. Cuando hablamos de tiradas grandes, estamos pensando en más de 500 ejemplares este tipo de sistemas no resultarían útiles para las pruebas de preimpresión. Y eso es justamente lo que vamos a abordar en esta clase. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar los equipos eh, que son funcionales y útiles para la preimpresión. Entonces, los sistemas NIP eh, son aptos para pequeños volúmenes de impresión y para estas pruebas de preimpresión. Eh, estos sistemas en general suelen usar tintas o toners que pueden ser de cuatro colores, CMYK, pero en algunos casos también, de, de, eh, como se ve aquí, de, con cartuchos de hasta seis colores porque se agrega cian claro, magenta claro y otros en vez de cian claro y magenta claro agregan tintas naranja y tinta verde. Otra de las características de las tecnologías de no impacto es que en lugar de usar tramas ordenadas usan tramas estocásticas o de frecuencia moduladas. En estas tramas va a variar la separación entre los puntos pero no el tamaño de los puntos. Es decir, que cuando se neces necesita que un color aparezca más claro, lo que va a ocurrir es que va a jugar el blanco del papel y los puntos van a estar más separados. En estas tramas, los puntos de impresión eh, se distribuyen de forma aparentemente aleatoria y caótica, pero no es tan así, porque la distribución no es realmente aleatoria, sino que hay un algoritmo de distribución que simula esa distribución al azar. Es un algoritmo que genera una distribución muy compleja, que no es percibida fácilmente como ordenada, sino más bien como caótica, pero que está eh, todo perfectamente calculado. En este caso, los puntos de la trama van a tener el mayor, el perdón, el menor tamaño posible, por lo que un punto de trama y un punto de impresión, que es el, el punto mínimo que puede imprimir la impresora, eh, usualmente van a coincidir. Entonces, en estas tramas, también por su propia naturaleza, el punto no va a tener ni una forma definida como lo tienen en las tramas de la impresión directa. Tampoco va a existir el concepto de lineatura. Solo se va a hablar de resolución de la trama, y esa resolución suele coincidir con la resolución del dispositivo de impresión. Bien, las eh, tecnologías NIP o dentro del, de los dispositivos que imprimen con tecnologías NIP, podemos distinguir a su vez muchas tecnologías de impresión. Eh, nosotros nos vamos a referir solo a estas que están eh, coloreadas en verde, que son chorro a tinta, LED y láser, porque son las más comúnmente empleadas en la preimpresión, pero existen muchos tipos de impresión que eh, corresponden a este sistema de impresión de no impacto como la electrostática, la electrofotográfica, la, el sistema de transferencia térmica, de sublimación de tinta y otras más. Entonces, vamos a comenzar hablando de las impresoras o los dispositivos de impresión de chorro a tinta o inkjet. En la impresión chorro de tinta o inkjet, las, las imágenes se van a construir por... La ubicación muy precisa de gotitas de tinta, eh, muy pequeñas, cuyo volumen eh, va a ir de entre 1 a 25 pico Esta es una medida de volumen que equivale a la billonésima parte de un litro, ¿sí? o sea, muy pequeñitas. Estas gotitas se ubican sobre un soporte, que generalmente es el papel, y son disparadas a alta velocidad desde un cabezal, que es controlado por el procesador de la impresora. Bueno, podemos distinguir dos tipos de cabezales, eh, los cabezales térmicos y los cabezales piezoeléctricos. En los cabezales térmicos que suelen estar incorporados al cartucho de impresión, eh, lo que eh, hay en el, eh, en el mecanismo para la expulsión de la tinta, Funciona porque se calienta una resistencia y esa resistencia genera una burbuja. Esa burbuja estalla y fuerza la salida de la gotita de tinta por el cabezal. Los ciclos alternados de calor a los que está expuesto este cabezal hace que el cabezal se deteriore eh, rápidamente. Por eso es que los fabricantes de impresoras que utilizan esta tecnología decidieron incluir los cabezales en los cartuchos. De esta manera cada vez que se reemplaza el cartucho se cuenta con un cabezal de impresión nuevo. En los cabezales piezoeléctricos contienen un cristal que cuando es estimulado por una corriente eléctrica cambia de forma creando presión sobre esta cámara de tinta y entonces fuerza la salida de la gotita de impresión. En este caso, los cabezales no son parte de los cartuchos, sino que son parte del motor de impresión, que también va a incluir los mecanismos para controlar el movimiento y la operación del cabezal a lo largo del soporte de impresión. Eh, la contrapartida, las, eh, la la ventaja y la desventaja que tienen cada uno de ellos es que en este caso los cartuchos de impresión suelen ser mucho más económicos que los dispositivos de cabezales térmicos porque no incluyen los cabezales en cambio en este caso eh, cada vez que se cambia el cartucho se cambia el cabezal de impresión el cartucho es muy caro en comparación con estos Le, por otra parte, tenemos que decir también que en este tipo de dispositivos eh, tienen una desventaja, que es que si el dispositivo eh, se deja sin eh, funcionar por un tiempo prolongado, por ejemplo, si durante las vacaciones se deja de usar y por dos meses no se ha empleado el equipo, puede ser que la tinta se reseque dentro del cabezal, más en un clima como el nuestro con altas temperaturas, mucha sequedad, y entonces el cabezal se rompe. Y en este caso, para cambiar el cabezal de impresión, hay que manipular el motor de impresión, es decir, la impresora completa, y puede ser muy costoso. Entonces, dependiendo del uso que se le vaya a dar al dispositivo de impresión, yo tendré que tener en cuenta estas eh, características antes de elegir. Eh, bueno, en la impresión en láser eh, se logran siempre eh, mucha más calidad que en la impresora, las impresoras chorro a tinta, porque en las impresoras chorro a tinta cada gotita cuando toca el papel se esparce y esto eh, de acuerdo a cuánto se esparce va a reducir la nitidez de la impresión. Eh, por eso en las impresoras chorro a tinta es muy conveniente usar el papel especial para la impresora, eh, pero generalmente es más costoso que un papel común. Entonces, en las, impresoras chorro, eh, perdón, en las impresoras láser, la imagen se obtiene por un procedimiento electrostático que es muy similar al de las fotocopiadoras. La impresora no va a imprimir el papel línea por línea, sino que Recibe la información por página y va imprimiendo la página completa. Dentro de la impresora existen rodillos que son los que fuerzan el paso del papel desde la bandeja hacia un rodillo cargador. Ese rodillo cargador le va a aplicar al papel una carga electrostática de un cierto signo. Al mismo tiempo, el tambor de impresión va a recibir una carga con signo contrario. Luego, la superficie del tambor es escaneada por un láser de acuerdo con la información que ha recibido de la computadora y entonces deja cargado solamente el área correspondiente al texto, las imágenes a imprimir. Entonces, cuando eh, eh, el tóner se acerca al, al tambor, está forzado a adherirse a la superficie del tambor. El tóner es un polvo muy fino, negro o de color que es de un óxido de metal y materias plásticas y que viene en cartuchos especiales que son similares a los que usan las fotocopiadoras. Luego, cuando el papel y el tambor, eh, el, el papel se acerca al, al tambor, la diferencia de cargas electrostáticas hace que el tóner se pegue al papel. En este caso, eh, no podemos hablar de imagen directa, ¿sí? por más que haya un contacto entre el papel y el tambor, porque no hay una plancha de, de impresión y la información que recibe este tambor se está eh, cambiando a medida que ingresa la información de cada página a la impresora. Es decir, no se, no se genera una plancha de impresión, sino que solamente se va sensibilizando de manera diferente. Cuando se imprime en cuatricromía, este proceso se repite para cada uno de los colores M y K. Y por último, llegamos a las impresoras LED. Una impresora LED es muy similar a una impresora láser. En las dos tecnologías se utiliza una combinación semejante de tambores, tóner, electricidad estática para cargas positivas y negativas. Pero en este caso... En lugar de un láser, la impresora LED tiene diodos emisores de luz LED para sensibilizar el tambor. El resto del proceso es eh, muy similar al que ocurre en una impresora láser. Eh, como ventajas, este tipo de dispositivos suelen tener menores dimensiones que una impresora láser porque eh, la matriz de diodos, eh, de diodos LED se sitúa encima del tóner y el tambor, lo que permite ahorrar espacio eh, por otra parte también estas impresoras se consideran más amigables con el ambiente porque no producen ozono en cambio las impresoras láser sí generan ozono mientras están en funcionamiento y por último eh, también eh, consumen menos energía porque eh, son más eficientes energéticamente por el, el empleo justamente de luces LED que consumen menos energía que un láser. Muy bien, esta es la bibliografía de la clase y los invitamos a continuar con las actividades que están previstas en este blog y que son muchas. Recuerden que a las 11. Nos reunimos en la sala de BBB para compartir el trabajo realizado.